Hábito mío, de hábito mío, de hábito mío. Hábito mío, de Gaby Tomio, Gaby Tomio, Gaby Thank mm -hmm. you. Gabi Tomio, Gabi Tomio. Habitomios, si hábito